El hospital Rawson, Guillermo Rawson y el centro cívico no nos quiere eh, volver a renovar el contrato de la internación domiciliaria. Ya que paso a explicarle que mi nieto, eh, cuando nació, nació con 400 gramos, un bebé súper prematuro, y tuvo un año internado en el hospital Rawson. Hasta ahí perfecto, le dieron el alta eh, y él tiene una internación domiciliaria, ya que el hospital hace un año que ya... Lo viene asistiendo, pero ya nos han dicho que no quieren, no pueden darnos mala internación. No solamente con mi nieto, con Ángel Naitán sino con muchos nenes que están en la misma situación. Mi nieto es un nieto, un bebé, un bebé electrodependiente. Para aquellas personas que no sepan lo que es un bebé electrodependiente, eh, mi, bebé, eh, mi nieto está continuamente conectado a la energía eléctrica. A, a través de algunos aparatos que le permiten respirar y le purifican el aire. Eh, el centro cívico y el, el auditor del Hospital Rausol no nos quieren dar la autorización ni firmarnos tampoco la renovación de la internación domiciliaria. No solamente es con mi nieto, sino con muchos bebés y muchos nenes que están en la misma situación de mi nieto. Eh, como verán en la fotito que le, que le he mandado... Eh, donde decían que las mamás hoy se juntaban en el hospital Rawson a reclamar y de ahí se movilizaban al hospital, al centro cívico. No estamos en las condiciones económicas de poder eh, solventar el gasto para comprar una maquinaria o un filtro de aire o, o lo que se haga falta para los bebés. Entonces hemos tomado la opción ahora y yo me estoy poniendo a pensar, en vez de juntar plata para comprar un, un equipo de oxígeno, tengo que empezar a pagar, a juntar plata ahora para comprar un cajón y un servicio fúnebre. Es muy triste y duele muchísimo de la forma que me estoy refiriendo. Pero es como nosotros lo estamos viviendo en este momento, estamos muy, desesper muy desesperados.